Queremos hacerle un llamado al señor Amaury Sosa, una persona que sabemos que tiene antecedentes penales y quien en fecha 2009-2020 le cegó la vida a un motoconchista en el sector Las Colinas. Me refiero al extinto Víctor Manuel Paula Paredes, un motoconchista que residía en el sector Aslor, de aquí de San Francisco de Macorís. Reiteramos... El llamado al señor Amauris Sosa. Sabemos que anda fuertemente armado con el arma que le cegó la vida a Víctor Manuel, por lo que no queremos derramamiento de sangre. Invitamos a que utilice el medio que entienda correspondientes para que se entregue a la acción de la justicia. Eh, coronel, eh, las investigaciones que ha ido la institución hasta el orden, ¿qué arrojan? ¿Cuál fue el móvil? de este hecho que se presume este momento se presume que fue por celo el matador sentía celo de el motoconchista quien minutos antes había pasado con la esposa o la ex o dos damas en el motor y que él parece ser que lo estaba esperando Muchísimas gracias.